Gracias porque Tú todo lo haces, Señor, para Tu gloria, Padre, y queremos preparar nuestro corazón, Señor, queremos preparar nuestra mente para Ti, Señor, que Tú puedas santificarla, Señor, que Tú puedas limpiar todas cosas que a Ti no te agrada, Señor, sobre todo el orgullo y la vanagloria gloria, que en estas cosas obviamente resaltan, eh, Señor, pero te pido que por tu amor, de tu nombre, Señor, tú puedas ponernos un corazón humilde ante estas cosas, Señor, un corazón que te pueda agradar, Padre, que, que de verdad podamos hacerlo con amor para ti, Señor, porque esto es para ti, Padre. Te pido que, que pongas ángeles en este lugar, Señor, que, que también puedan adorarte en este momento y y eso Señor, te entregamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. pastor, te necesito a ti, mi sanador, consolador, te necesito.